Hablaremos de, de lo que es la discapacidad y empleo y, y bueno, sobre todo resaltar que, que tenemos una un salida, que tenemos ganas de hacer las cosas y que eh, en el tema de, del empleo, como discapacitado y como profesional, eh, lo estamos pasando mal. Nos han quitado todas las ayudas que teníamos de autónomo. Eh, que era un descuento de la seguridad social, se nos ha quitado en enero sin previo aviso. ¿no? Es decir, hacer un colectivo tan pequeño de profesionales con discapacidades, nos estamos viendo en una situación que eh, no esperábamos, sobre todo no esperábamos que a estas alturas los beneficios sociales que ya habíamos adquirido se nos fueran restando de, de una manera tan rápida y sin previo aviso, porque aquí nadie se ha enterado de que esto ha pasado, pero la realidad es esa, que se ha quitado a los profesionales con discapacidad todas las ayudas en la seguridad social que teníamos anteriormente. Eso por un lado, y que también eh, cuando se habla de discapacidad y empleo, eh, el discurso social que nos encontramos es ese de que eh, de un nivel de formación bajo, que sí que existe, pero que yo, hoy, hoy en día existimos muchos profesionales con discapacidad que estamos formados, que somos capaces de igualar a cualquier persona que no, no tenga eh, ningún tipo de, de, o de discapacidad física o psíquica en, en el trabajo. En ese sentido somos muy válidos, eh, las tecnologías nos permite hoy en día trabajar desde casa, hacer eh, muchas de, la, de las tareas que se pueden hacer en una oficina, realizarlas eh, en el despacho de casa y eh, con esa ventaja que tenemos a nivel tecnológico y social podemos estar dentro del mundo de laboral sin mayor problema y sin necesidad que nos ayuden más o, o que nos quiten eh, ayudas para poder ponernos en el mercado laboral. Lo que no es correcto es que se nos pongan baches eh, constantemente a nivel económico, a nivel de, de ayuda eh, y que veamos estos recortes como ha sucedido y lo estamos padeciendo también el sector profesional con algún tema de discapacidad.